Eh, otra cosa por la cual este programa cada día se fortalece más. Hay temas que yo a veces toco, que lo he dicho siempre y he hablado siempre, que a mí no me tiembla el pulso cuando una medida la haga quien la haga, es correcta, yo lo apoyo. Pero ustedes saben que esto está lleno de fanáticos y de gallo loco y de gente que en un partido u otro, en un gobierno u otro, se benefician y si tú le critiques ese partido, te acusan de que tú eres del otro, o que tú eres esto, o que tú eres lo otro. Cosa que yo no le paro bola. Entonces yo a veces, algunas alguna medida que el presidente Abinader, yo la considero correcto, las otras que no considero correcto lo critico, como lo he criticado. Bueno, y, y me ha caído como anillo de dedo porque resulta que aquí hay como tres figuras importantes que están aplaudiendo medidas de presidente y que han sido peledeístas o contrarios. Por ejemplo, Guillermo Moreno haciendo un balance, Guillermo Moreno, ¿quién osa decir que Guillermo Moreno puede ser aliado? Él ahí alaba la política contra corrupción del gobierno, que eso yo lo he alabado, alaba la eliminación de peajes sombra, aunque dice que debieron haberse sometido los funcionarios que firmaron eso, pero lo alaba y lo considera correcta alaba Guillermo Moreno, que ¿quién se le ocurre decir que Guillermo Moreno no es un opositor de gobierno? Y un izquierdista, bueno pues Guillermo Moreno dice que la vacunación ha sido exitosa y que ese es un buque insignia de gobierno, el proceso de vacunación y que hizo la diligencia cuando tenía que hacerla, pero yo le voy a leer porque ese fue un tema que yo lo toqué a Julio Martínez Pozo ¿Quién es Julio Martínez Pozo? Julio Martínez Pozo es un periodista peledeíta y danilista si es Omar que lo dice algunos de esos babosos no es que Omar es de PRM o que Omar es esto pero vamos a ver qué dirán ellos ahora, que Julio Martínez Pozo dice, según él, es, que este es el mejor diciembre, en mucho tiempo, eh, eh, eh, mírenlo aquí, Julio Martínez Pozo en su artículo acostumbrado de, de los domingos, mírenlo ahí, Julio Martínez Pozo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Julio Martínez Pozo, dirige un programa que se llama Sol de la Mañana, y abiertamente él incluso fue favorecido, fue favorecido por, por los gobiernos de, Tanto de Leonel como de Danilo Pero especialmente a Danilo Porque él siempre ha dicho Que Daniliti que es amigo de Danilo Entonces dice oiga lo que dice Julio Martínez Pozo aquí A diferencia de los dos últimos diciembres, En los que las medidas restrictivas Para contener el, la COVID-19 Mermaron las celebraciones Y los efectos en la economía No se dieron a extrañar el actual resultado, el actual, o sea, este diciembre, ha resultado sumamente auspicioso. Ni a los sectores productivos ni a los consumidores se les puso a los efectos de nuevos sacrificios fiscales, lo que le ha permitido batallar con un solo factor adverso, el inflacionario. El factor inflacionario que yo lo he denunciado, el gobierno tiene que ser diligente para evitar que los precios sigan subiendo, que la inflación se le vaya de la mano, porque eso sí le da duro a la población. Pero oigan lo que dice él aquí. El Banco Central produjo el informe de que el indicador mensual de actividad económica IMAE registró un incremento acumulado de 12.4% en enero, de enero a, a octubre de 2021, luego de experimentar una variación interanual de 9.7%. Una de las grandes virtudes de la economía dominicana, su capacidad de resiliencia quedaba de manifiesto una vez más. Esta expansión era muy superior a la esperada y las proyecciones actualizadas apuntan a que el presente año 2021 estaría terminando con un aumento del Producto Interno Bruto Real de 11%. Desde el año 1972, el Producto Interno Bruto en República Dominicana no crecía un 11% en ningún gobierno. Detrás de esta información, esto es, oiga lo que dice Julio Martínez Pozo, que Danilita y Peledeita lo avalan el Banco of America está en el pool, está en el pool y fee rating, mejorando la calificación de riesgo del país y reconociéndolo como el de la economía de mejor comportamiento en toda la región. En ese contexto, el presidente Abinader acude a, al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio y resalta otro dato. Para finales de este año, la economía dominicana habrá recuperado la totalidad de los empleos perdidos durante el COVID-19 y logrado crecer 11%, negando todos los efectos de la pandemia. Se han vacunado completamente el 64.8% de la población. Un día después de ponderar el crecimiento económico, la estabilidad política, la calidad de la democracia y los éxitos, porque es lo que dice, los éxitos frente al COVID-19, lo mismo que dijo Guillermo Moreno, el mandatario se tenía reservado un anuncio in, de indiscutible impacto. ¿Cuál es ese anuncio? Se pondría fin al cuestionado contrato de concesión de la autovía del nordeste que incluía el pago de un oneroso peaje sombra. El acuerdo que hoy anunciamos establece que el Estado pagará la suma de 410 millones de dólares para finalizar el contrato de concesión. Ese monto es aproximadamente lo que habría que pagar por el peaje y sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. Se suma a ese oleaje positivo la reunión de la Alianza para el Desarrollo y Democracia que integran Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde los mandatarios de los tres países acudieron con delegaciones empresariales para discutir políticas de ampliación y mejoría del intercambio comercial. Excelente que se haya privilegiado a Puerto Plata, Demostrando la intención de apoyarlo para que siga recobrando su rol como uno de los principales destinos turísticos dominicanos y que se mantenga esta alianza que surgió con la intención de alertar a la comunidad internacional para que Haití no sea abandonado con una crisis de lo que no puede salir del concurso internacional. ¿Por qué son signos de ponderación estos logros? porque nos impactan a todos sin distingo de posición social, económico-política. Lo dice un danilista. Y si eso fuera poco, Euclide Gutiérrez Félix, hoy, miembro del comité político y del comité central del PLD, alaba la forma como el gobierno está manejando el tema haitiano. Yo me gustaría ver esos fanáticos y esos gallos locos que a veces cuando uno reconoce algo positivo, quieren entonces eh, venir con disparate. Yo me gustaría ver esos gallos locos. ¿Qué dirán cuando sus su, su propios peleaditas son los que eh, les reconocen? Eso?